¡Suscríbete! Y este 30 de abril, el Arena 2 de junio, yo voy a tener mi venganza y te voy a demostrar que el que juega con fuego, ¡Ja, ja, ja, ja! se puede quemar. Mucho gusto, los saludamos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén, comenzamos porque aquí, aquí está la lucha. Tremendo match relámpago entre Templario y Panterita del Ring en la Arena México, en el viernes espectacular... 10 minutos como límite y el sensacional Panterita del ring sorprendía al Templario de esta manera fuera del cuadrilátero luego con esas pinzas y la estrella fugaz hacia afuera del encordado en la distancia interceptado por Templario después el contacto sobre la lona trataba de regresar con ese código rojo pero a cada ataque parecía que Templario tenía respuesta a la patada sobre la cabeza después lo deja en malas condiciones, las tijeras invertidas y la plancha de Panterita pero caía nuevamente en las Garras de Templario. Sólido impacto. Ahora el ataque desde la pasarela resultó predecible. La fuerza del Templario frenaba momentáneamente al Panterita que estaba a punto de obtener la victoria. Otra desnucadora, otra caída de cabeza por parte del Templario y el tiempo se estaba agotando. Un bombazo implacable del cual ya no se podía frenar el cronómetro y de esta manera seguían en acción, seguían los ataques. Ahí determina que se acabó el tiempo y empataron el templario y el panterita del ring. Nos vamos a la tercera eliminatoria por el campeonato universal. Los campeones mundiales son los que tomaban el turno y el que comenzaba con mucha acción. El estigma con ese mortal hacia afuera del encordado. Después las tijeras del ángel de oro sobre Mephisto y luego Titán desde las alturas con esas tijeras que lograba interceptar al hechicero y luego como lo castigaba con el tope. Mephisto con todo su poder trataba de acabar con estigma en un segundo intento, lo azotaba de cara contra la lona, el güero Noriega les contaba los tres segundos, así es que el primero estaba fuera de combate, el bárbaro Cavernario lanzaba el ataque hacia el gran guerrero afuera del cuadrilátero, aquí todos los campeones mundiales buscando ese boleto a la gran final, Niebla Roja es víctima de euforia, así es que quedó eliminado, después el dragón rojo estaba en serios aprietos contra el de Guadalajara, el bárbaro cavernario, pero el de chocolate el lagunero, el chocomic lagunero, le puso un alto. Luego, cómo atrapaba el hechicero y cómo dejaba en malas condiciones a Titán con esa quebradora, con ese embrujo. Después cómo se lanzaba el Ángel de Oro hacia afuera del encordado sobre Euphoria y en el duelo con Mefisto, sorprendido primero con la desnucadora, después el impacto, pero lo sorprendió el Ángel de Oro con ese paquetito y quedaba eliminado Mefisto. equivocación de los campeones mundiales de tríos, después el contacto sobre la lona y eliminaban al hechicero cortesía del Gran Guerrero. Ahí el ataque implacable del Super DDT cayó de cabeza el ángel de oro con todo el puente olímpico así es como Titán lo obliga a rendirse hasta aquí llegó la aspiración del doble campeón de seguir avanzando, pocos quedaban en la contienda, el ataque, las estacas para eliminar a uno de los más fuertes por vía de uno de sus mismos compañeros. Así es que de esta manera Titán fallaba con el impacto, lo sometía el dragón el Rojo Junior, lo obliga a rendirse, así es que Titán también quedaba en el camino. En ese duelo que tenía en contra del gran guerrero, el castigo en la esquina con esas patadas, después vaya patadas desde las alturas, la cuenta llegaba a tres del finalista es el dragón Rojo Junior. Este 30 de abril, Gronda Triple X, el original, en la arena 2 de junio, y una gran cartelera. 30 de abril, festejando el Día del Niño con más lucha. Niños gratis, Gronda Triple X, el original. ¡Ándale! Nos vamos hasta Denver, Colorado, con lo mejor de IWC Legacy. Lady Maravilla, una de las tóxicas para enfrentarse a Dulce Tormenta en una aguerrida contienda femenina. Como la jalaba de la cabellera y las patadas que le dejaba en la espalda la integrante de las tóxicas. El castigo para Dulce Tormenta, la respuesta que tenía sobre Lady Maravilla, dejándola sobre la lona. Y después el castigo con ese rodillazo sobre el esquinero, tratando de terminar a Dulce Tormenta con ese candado a la cabeza. Pero qué respuesta con el suplex de Maravilla. Después el impacto que le dejaba Sobre la lona con el Package pile driver El impacto y la victoria Que fue para Dulce Tormenta El gran Microman llegó a IWC Acompañado de Lady Pink Para enfrentarse a The Provider Este tipo bastante duro Acompañado de Tyra Así es que el relevo mixto No se intimidó para nada Microman que golpiza le estaba propinando A The Provider Después las damas también se daban con todo Tyra Y Lady Pink conectaban los, los primeros impactos el movimiento por parte de Taira, pero no encontraba mucho en contra de Lady Pink. de Provider y cómo levantaba de esta manera ahí con el castigo y con estas quebradoras que le dejaba a Microman castigándolo sobre la espalda, pero allí también la respuesta que iba a tener Microman, el luchador más grande en el universo, la cachetada para The Provider, después cómo lo frenaba y cómo lo tomaba de la cabeza de Provider, tratando de llevarse la victoria y de terminar con Microman, pero ahí estaban los impactos con ese derechazo, el reingreso de Lady Pink con, esa, con esas patadas en la esquina, después cómo lo iba a mandar, por la respuesta con el enganche para Microman, cuando parecía que ya tenía la victoria, ahí estaba la respuesta por parte de Microman y cómo llegaba hasta las cuerdas y planchaba silla de Provider. Todo el apoyo de los aficionados. En el Colorado para el gran Microman, que hacía amarró de Provider contra la lona. La cuenta llegó a los tres segundos, se vio sorprendido. Microman y Lady Pink se llevaron la victoria. Juventud Herrera también llegó a IWC para enfrentarse a Dante León en un duelo mano a mano. De poder a poder y de muchísima velocidad, una dinámica interesante. En esta contienda Dante León trataba de sacar sus mejores recursos y con este doble impacto lo mandaba a la lona, pero se defendía incluso abajo de cuadrilátero Juventud Herrera. Los machetazos sobre el pecho recorriendo gran parte del encordado, pero la respuesta la iba a tener Dante León con ese impacto sobre uno de los pilares y luego el contacto sobre Juventud interceptado con esas patadas a la esquina, lo frenaba Juventud, pero ahí estaba la patada que llegaba sobre el rostro, el mortal hacia el frente, después la respuesta con ese golpe de antebrazo y luego el jugo consiguiendo esa bulldog sobre la lona patada sobre la cabeza para Dante León, después como lo levantaba y así con el Ichinoku Driver, la victoria fue para Juventud Guerrera en este duelo mano a mano en contra del joven Dante León. Llegamos a la contienda especial en donde Astrolux, Dustin y Delta Junior aparecieron para enfrentarse al gringo loco a Chris Carter y a Hunter Ray. ...en una contienda en relevos australianos... ...el espectáculo de Astrolux... ...el poder de Hunter Grey... ...así devastando a sus oponentes... Dastan estaba sufriendo muchísimo, también la fuerza del gringo loco descomunal para tratar de aplacar a toda velocidad y frenar a como de lugar a Astrolux, pero eso era imposible porque Astrolux es un espectáculo y encontraba la manera de castigar afuera y adentro del ring. El mortal de Dastan después así lanzando a Chris Carter el tornillo que conseguía Astrolux, las tijeras para dejarlo contra la lona después, agilidad que tiene este gladiador para enviarlo con la Dagon Rana y así llevarse la victoria en esa lucha. Duelo de pesos completos. Estaba el hijo de Fishman llegando en contra de Jacob Fatou. En una lucha de poder a poder, de castigos poderosos. Buenos reflejos por parte del hijo de Fishman. Parten dos a Fatou y después el tope cabeza con cabeza fuera del cuadrilátero, Las acciones se calentaron muchísimo. Fatou se desquitaba aventando a la barrera de protección al Veneno Verde, así es que una auténtica guerra a la que se desataba en el IWC Event Center. El impacto para dejarlo sobre la lona. Después, Fatou se iba de largo y el hijo de Fishman tenía que aprovechar este momento cuando estaba en malas condiciones tratando de terminar con su adversario con esa respuesta y el golpe de antebrazo en un par de ocasiones, pero el hijo de Fishman iba a aprovechar para expulsarlo del encordado y después seguir con los mismos castigos sobre su rival, pero se encontraban ya en una zona en donde prácticamente todo era válido, el lazo al cuello que conseguía el hijo de Fishman con mucha fortaleza y en ese impacto que lo tenía sobre la lona después, consiguiendo el al Destroyer, pero el mortal hacia atrás y qué victoria se llevó Fatú. Llegamos a la contienda super estelar, Laredo Kid, haciendo su presentación, su regreso en este territorio, en IWC, para enfrentarse a Zachary Wentz, un duelo internacional de estilos muy parecidos y que estaban en pie de guerra, rodillazo en la esquina, Laredo Kid no podía defenderse, bajó la guardia momentáneamente y entraban los impactos, la rodilla, el mortal, ahí la estrella fugaz, efectiva, contundente, a patadas, trataba de defenderse Laredo Kid, las patadas encastradas y el tope directamente al corazón. Qué impacto después con el bote de basura, las cachetadas y los golpes que se llevaba Zachary Wentz. El golpe para dejarlo sobre la silla y sobre la zona de ringside La plancha del Aredo Kid Interceptado por Zachary Wentz Buscaba el mortal hacia atrás El golpe y la combinación con esas patadas Al pecho y también a la cabeza Y después utilizando las estacas Sobre el espalda del mortal hacia el frente Vivía su mejor momento El nombre de los Rascals Pero después el Aredo Fly Y con esto la última iba a llegar a tres La victoria fue para el Águila del Río Bravo En IWC Legacy Vaya triunfo que se llevó el Laredo Kid Amigos, no se les olvide, ¿quieren verme pasar a la siguiente ronda? No se les olvide, este 30 de abril en la Arena 2 de Junio, ahí estaremos presentes. Vean cómo Dante se corona y pasa a la siguiente ronda. Así, como estas máscaras, voy a tener una de ustedes. Ustedes ya saben, ustedes tienen el voto, así que los esperamos. Saruman. Y Dante se miden en la segunda ronda de la ruleta suicida de máscaras en donde tú decides quién llegará a la final en el gran duelo de máscara contra máscara. Los esperamos este domingo 30 de abril a las 6 de la tarde en la arena 2 de junio para vivir en vivo la ruleta suicida de máscaras en donde tú decides su destino. Nos vamos hasta Irving en California con lo mejor de Keiko Promotions en el debut de Jorback en contra del regiomontano Orquídea Negra que así Sorprendí el monstruo radioactivo queriendo obtener una victoria importantísima en eh, Texas, buen suplex, buen castigo, ahí las patadas buscando atormentar, sofocar al gladiador exótico pero Orquídea Negra no se dejaba, tiene mucha experiencia, mucho colmillo y Yorba se aferraba a la posibilidad de derrotarlo, lo levantaba y lo azotaba pero no era suficiente. Luego como lo lanzaba sobre el enonado se iba de largo, las patadas de Orquídea Negra, después el impacto para dejarlo contra la lona. Y buscaba la plancha, pero el que respondía era el señor de la oscuridad con ese topetazo. Después, cómo lo impactaba sobre la lona, cómo lo tenía atrapado a Yorubak de esta. Ya no se iba a levantar la cuenta, llegaba a los 3 segundos. Que victoria se llevó Orquídea Negra en este duelo, mano a mano. En Keko Promotion salió el exótico con el brazo en alto. Duelo en eh, triangular de parejas mixtas, Yasmina Allure, Brillante RB, en contra de Sexy Star y Fulgor, en contra de Alejandra Lyon y King Charro, tres parejas mixtas de altísimo calibre. y el movimiento por parte de Fulgor, tratando de sacar de balance, desesperar al Brillante, la equivocación de Fulgor provocada por Alejandra de Lyon, después el King Charro también, imponiendo sus condiciones, Sexy Star despachando al King Charro en un relevo mixto. El relampagueante, buen impacto por parte del eh, brillante y las damas en pie de guerra también eh, con todos sus movimientos, super patada para dejarla sobre la lona, también aquí ingresaba a Yasmina Lour, las patadas sobre el rostro para Fulgor la doble patada también de Sexy Star que respondía con ese impacto sobre Alejandra Lion, después el rodillazo para Yasmina Lour, también para Fulgor King Charro tratando de dejar fuera de acción a sus rivales, el top entre segunda y tercera, quedarían con ese castigo, después hacia afuera se la Alejandra Lyon el doble rodillazo del brillante, qué patada del fulgor y después el impacto del Bafomet que recibía ese suplex, el golpe para Alejandra Lyon el castigo con el Brain Buster, después hacia afuera del encordado y la plancha que iba a conseguir yasmina Lur después el mortal hacia atrás del brillante RB, el eh, driver y el impacto para el King Charro, el tope del fulgor y el contacto sobre Alejandra Lyon así fue como se llevaron la victoria. Victoria, tanto fulgor como sexista Llegamos al relevo en parejas Canek Jr. y Mr. Leo En una esquina para enfrentarse A Toscano y Estrellato En Keiko Promotions A ganar una caída sin límite de tiempo Ahí el duelo directo entre Mr. Leo y Estrellato Se calentaban los ánimos al inicio de la contienda Los hombres de la experiencia Toscano ya con 30 años en los encordados Buscaba acabar con eh, eh, Canec Jr. y así Se estaba entendiendo de maravilla Estrellato y Toscano luego reventaban de cara contra la lona le aplicaban el 2 contra 1 también a Mister Leo que salía volando después de esas patadas chocaron a los compañeros así es que era un dominio claro por parte de los rufianos hasta que Mister Leo encontró la manera de reaccionar la manera también en la que sorprendía a Canek Junior en ese doble enganche y el tope de Mister Leo hasta dónde llegó después el impacto sobre el esquinero el golpe sobre la lona la cuenta llegaba a los 3 segundos y qué victoria para el hijo de Canek Llegamos a la contienda semifinal, el Rey León y Penta cero miedo para enfrentarse al Dr. Wagner Jr. y Ares y así a cuerazos, es como estaban iniciando con el látigo y Dan Bico, las señales de tránsito estaban atormentando al Rey León que salía volando entre las butacas, allá en las primeras filas, a cero miedo lo aventaron contra una mesa y después estaba tratando de encontrar su mejor momento, fantástico el ataque del Rey León y se desquitaba con la humanidad de Ares y a tamborazos. Penta trataba de someter al hombre del Strange Style que estaba en problemas, estaba arrinconado y apataba, se estaba equilibrando las acciones. El doble rodillazo sobre el pecho, después la distancia que recorría. Penta el cero miedo, el derechazo que tendría el Rey León, después con el enganche, lo iban a dejar para el otro costado del encordado, las tijeras y luego es Penta el cero miedo, el que se desquitaba con Dr. Wagner Jr. Ares también arriba del encordado y luego cómo lo enviaba para castigar con la DDT causando las equivocaciones con sus rivales, ahí utilizando el castigo con el Penta Driver después el castigo con el, el, el, sobre el torniquete a las piernas, la patada que con Seguiría del cabrito de una con ese mortal hacia atrás Pero después la falta de doctor Wagner Jr No veía el referee y al final sí observó la falta y la victoria Que fue para el Rey León y para Pente el Cero Miedo Llegamos a la lucha superestelar buscando su venganza Hablando de dinastías el hijo del Dr. Wagner Para enfrentarse al psicópata del ring ante un ambientazo en Keiko Promotions, ahí el choque de dos pesos pesados, el golpe de antebrazo, los dos salen del cuadrilátero, la caída ha sido severa, ya las primeras butacas, el estrellón contra el poste, obviamente los ánimos calientitos entre estos dos hombres que tienen una gran rivalidad cada vez que se encuentran y con todo, con las butacas a patadas, era una tremenda guerra entre Psycho Clown y el hijo de Wagner que no se dejaba. Las patadas ahí porque ya también... Se sumaba el oso Hernández, las golpes con todo lo que se encontraba nuevamente con ese tambor, la patada, los golpes con el bote de basura, el golpe de antebrazo en una lucha en donde era superioridad numérica en contra de Psycho Clown, los sillazos del hijo del doctor Wagner, las patadas que le aplicaba a la espalda, pero regresaba con ese tornillo Psycho Clown, castigaba con esa silla en la entrepierna de la tercera generación de el doctor Wagner, el castigo sobre la esquina, el reilete y la quebradora. Que le aplicaban al guerrero azteca El psicópata del ring viviendo sus mejores momentos Dentro del combate con esa patada Y después la manera como iba a levantar El hijo de Dr. Wagner Sobre las cuerdas logrando esa plancha Y el golpe también que le iban a dejar sobre el rostro Tremendo tope entre segunda y tercera También el oso Hernández Sufría las consecuencias, pagaba los platos rotos De echarle de una mano al hijo de Wagner Ya no quería saber nada de este asunto Le contó los tres segundos Psycho Clown ganó la contienda estelar ¿En Keko Promotion. hola qué tal les habla el tornado Dinas y invitándolos este 30 de abril domingo en la arena 2 de junio de Nesa. así que último legendario voy por ti en esta ruleta suicida de las máscaras ahí los vemos Dinastía y el último legendario se enfrentan en la segunda ronda de la Ruleta Suicida de Máscaras, en donde tú decides quién llega a la gran final en ese duelo máscara contra máscara. La cita es este domingo 30 de abril a las 6 de la tarde en la Arena 2 de junio. Para vivir en vivo, la Ruleta Suicida de Máscaras, en donde tú decides su destino. Llegamos con la segunda parte de Triple Manía 31 en el Estadio de los Sultanes. Se presentaba Aredo Kid, pero el antifaz por la espalda llegó a castigarlo. Quería romperle una botella y luego directa sobre las costillas el botellazo. Sillazos con los que castigaba Laredo Kid, el hijo del tirante no podía hacer nada. Y luego ese codazo eh, rompía costillas al antifaz que ni siquiera pudo entrar a la jaula. Así es que con esto arrancaban dentro de esta jaula. Los dos últimos se iban a jugar máscara contra máscara tenían que escapar de esta tremenda estructura de acero con grandes rivalidades aerostar y la parca negra dándose con todo también en místesis y argenis qué decir de octagón Junior y del villano tercero Junior aerostar llegaba a la salida salvando su máscara era de los primeros que conseguía esa hazaña también la parca negra estaba salvando su identidad octagón en vez de salir lanzó la plancha desde lo más alto de la jaula Dejando a muchos en malas condiciones Y aquí el colmillo, la experiencia por parte del villano Tercero Junior para tratarse de escapar Pero fue y lo alcanzó Octagon Junior Con esas patadas lo quería bajar de la jaula Todavía fuera, siguieron con ese Enfrentamiento, trataron de separarlos Laredo Kid de esta forma Con ese torito Y después el impacto sobre Argenis Lograba salir de la jaula ya no estaba el antifaz, así es que ya no tenía para qué quedar Dentro, todavía trataba Taurus De quitarle esa posibilidad de salir, nos quedaban cuatro gladiadores el castigo que conseguía Místesis Junior y de esta manera con esa estrella fugaz impresionante sobre sus tres rivales pero Argenis aprovechaba, le rompía la máscara a Místesis, se escapaba Taurus, se escapaba mismo Negro y con esto quedarían más adelante máscara contra máscara, Argenis en contra de Místesis en Triple Manía 31 fueron los que no escaparon y se verían las caras más adelante, vámonos a la batalla de Chessman ante un luchador sorpresa y qué sorpresa el vampiro canadiense es el hombre que dio la cara para enfrentarse al asesino de la luz roja y vaya que lo recibió a golpes con esas charolas con los impactos del puño cerrado las patadas una enorme tabla ahí el ataque por parte del vampiro que estaba de regreso Mister Iguana en el second de el vampiro y la hiedra segundo de Chessman, ahí el ataque por parte de Mister Iguana que se puso más verde que nunca en Monterrey. Así los castigos con las charolas, el impacto que le dejaban sobre el poste con el puño cerrado y a las alturas y como lo dejaba caer la cuenta tratando de sorprender el vampiro a Chesman que patadas le metía sobre la pierna y el impacto sobre la cabeza, ahí se metía con la hiedra, pero quien trataba de rescatar era Mr. Iguana, porque se lanzó con ese tope, Chesman rompieron la tabla, los golpes que seguían entre estos dos gladiadores. La, la, esa tabla enorme que ponían en una de las esquinas. Trataba de llegar, pero se detenía cuando el impacto, el empujón de Chesman y el golpe fue sobre la yedra. Te caó para dejarlo sobre la lona, después castigando a la yedra. Chesman de esta manera, la patada, falta... Y el que iba a aprovechar era el vampiro para partir esa tabla con el cuerpo de Chetman. La cuenta del tirante llegaba a tres y la victoria fue para el vampiro en triple manía 31. Así es como terminaba esta contienda. Caí el asesino de la luz roja. Llegamos a la contienda Chilangos contra Regios. En esta batalla muy, muy interesante con dos. Equipos de Baby Extreme dando la cara por Monterrey, por supuesto, con esa espectacularidad. Dave the Clown trataba de ponerle un alto de la mano del niño burguesa, de Ares, de látigo, de negro Casas, pero enfrente tenían a rivales muy calificados, incluida una tóxica como lo es Lady Flamer y el festejado, uno de los homenajeados de la tarde-noche como lo es. Toscano, buen impacto por parte de Látigo. Así trató de acabar temprano con el Baby Extreme. El golpe era devastador. La cuenta llegó a los 3 segundos. Así es que Baby Extreme se regresó temprano a los vestidores. Con todo y el palo de Kendo, el zorro y el hijo de Lea Park, haciendo equipo. La respuesta le iba a tener látigo. La patada que le iba a dejar sobre el rostro. Después, hacia afuera quedaba eliminado Látigo tuvo previos problemas con Ares, después las tijeras para expulsarlo del encordado a Dave the Clown el top entre segunda y tercera que conseguía Toscano en todo lo alto buscando terminar con el castigo con Dave the Clown y allí el puente olímpico para que la cuenta de el referee Contreras llegaba a los tres segundos después el hijo de Lea Park en ese duelo en contra de Negro Casas quedaba eliminado el hijo de Lea Park, el duelo entre Flamer y entre Hamburguesa el centón y el Capitán. Aprovechaba en el zorro para castigar de esta manera al niño hamburguesa. Qué manera de atacar con el palo de Kendo y después someterlo completamente la espalda plana al niño hamburguesa con los dos encima. Ya era prácticamente imposible. El negro Casas expulsaba al zorro después. Ahí el impacto que buscaba Ares en contra de Flamer. La caída era devastadora. Un castigo implacable con esto. Ares ya no se pudo levantar y uno más de los. Team Chilangos quedaban fuera de combate. Flamer en contra de El Negro Casas. Algo jamás antes imaginado sucedía en la Triple Manía regia Le aplicaron la casita, a Lady Flamer. No se pudo levantar. Así es que El Negro Casas eliminaba una pieza importante del Team Regio y después se iba a ver las caras frente a frente con Toscano. El golpe para el referee, la patada que conseguía. Sobre las extremidades buscando la casita, pero después como lo llevaba sobre las cuerdas tratando de repetir con esas patadas y por el otro lado el que estaba era Nicho el Millonario con la propia casita y para sorprender al Negro Casas, la cuenta llegaba a tres pero la victoria fue para el Team Regio, la peor pesadilla ha llegado para el Negro Casas Nicho el Millonario llegó para apoyar para esta victoria que se llevó el equipo Regio. Y llegaba el duelo de los hombres que no escaparon de la jaula. El máscara contra máscara. Místesis en contra de Argenis. Y el hombre de la dinastía Caronte iniciaba de una manera tormentosa, atacando con el respaldo de las tóxicas en su esquina y haciendo pedazos ya la máscara de su acérrimo rival que encontraba la manera de reaccionar con este tope que mandaba muy lejos a su oponente y después lo mandó hasta las primeras filas. Los charolazos hacia afuera con ese Spanish Fly sobre una de las mesas, después Místesis con esa plancha sobre Argenis aquí quedaba atrapado con la mística tratando de terminar con este triunfo pero las tóxicas intervenían y para ellas estaban Dulce Canela y también el vuelo de C existar la destructora que conseguía Argenis y después como partía en dos con esa tabla enorme y la estrella fugaz de místesis para que la cuenta llegara a tres. Y con esto conoceríamos el rostro de Mirsha Adán Uribe originario de la Ciudad de México, 22 años como luchador profesional. Este era el rostro de Argenis que estaba enojadísimo después de lo que había sucedido. Hola amigos, ¿cómo están? Les salas su amigo último, legendario y invitar a toda mi gente este domingo 30 de abril a las 5 de la tarde en la arena 2 de junio. En esa no se lo pueden perder, apóyenme porque sigue en juego mi máscara en esta segunda fase de Ruleta Suicida de Máscaras. Ahí nos vemos, no se lo pueden perder.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 Continuamos con lo mejor de Dark Zone Manía desde la arena revolución. Relevos mixtos. Elijo el hijo del pirata Morgan y Lolita en una esquina para enfrentarse. A la, la, la representación de lucha libre tijuanense con Arandú y con Lady Lee. Vaya garrón en eh, Dark Zone, primer aniversario. Ahí el ataque por parte del hijo del pirata Morgan, aventando contra lo que se encontraba en su camino y reventando a sillazos Arandú. Ahí estaban los rodillazos, la doble patada que recibía Lady Lee y el castigo que iba a tener ahí en la esquina y los impactos que trataba de hacer el hijo del pirata Morgan compartiendo con su esposa arriba del encordado y también en los sillazos que recibía Lady Lee, el Rey Leti. Quebradora después sobre la esquina con ese impacto como lo dejaba sobre la lona y la respuesta con esas tijeras y el tope que iba a conseguir el hombre de la triple amenaza y llegarían hasta el fondo de la nena revolución como dejaba caer a Lady Lee. La tenía con esa patada el control los de lucha libre tijuanense. El poder del rey del ring. El hijo el pirata por pero la respuesta era inmediata. Iba al pop por poco, se equivoca Lolita, casi golpea. Al hijo del pirata Morgan el ataque con la silla hacia afuera del cuadrilátero Le parte la espalda, doble rodilla sobre el hijo del pirata que pierde la cabeza. Paulea Arandú y se va descalificado el hijo del pirata Morgan y también Dolita. Lucha libre tijuanense ganó la contienda en relevos mixtos. El Rey Halcón expuso su campeonato máximo revolución en contra de Huitzil en un duelo que inició con mucha técnica. Ahí el enganche que conseguía Huitzil con su padre, apoyándolo como su seco en esta contienda, el vuelo de Huitzil con el mortal hacia afuera del encordado, después sobre las cuerdas utilizando la plancha y luego interceptado en el camino por el ave depredadora desde Huacán. después el enganche que iba a conseguir Huitzil, ya lo tenía con el puente olímpico, las patadas para afuera del encordado y después el mortal hacia afuera del ring como quedaba castigado Huitzil ...que le quería poner velocidad, tenía que reaccionar inmediatamente... ...si quería convertirse en el nuevo campeón. Así el tope, después le movía el piso, este suplex invertido por parte del hombre de Tehuacán... ...la equivocación, esto lo iba a tratar de aprovechar con esta plancha por encima de la tercera cuerda... ...de parte de Huitzil, fue a buscarlo hasta las alturas... ...logró impulsarlo hasta el centro del cuadrilátero, peligrosa la caída y la barrida por parte del Rey Alcón... ...lo levanta y busca someterlo de esta manera con este candado invertido... Era muy difícil para Witzil, así es que el Rey Halcón logró retener su título de máxima máximo revolución en contra de un rival muy aguerrido. Duelo de. de poder, muchísimo poder entre Hellboy y Thunderstone que el destino los puso frente a frente en la Dark Zone Manía. Ahí estaba el castigo del hombre de la profecía sobre los brazos de Hellboy sorprendiéndolo para llevarse la victoria en el primer episodio, después la respuesta con las patadas de Hellboy el top entre segunda y tercera y el impacto con el One de Angel, la cuenta llegaba a los tres segundos y con esto la lucha se emparejaba a una caída por bando a sillazos, se armaron hasta con los dientes estos dos hombres sacando su estilo más rudo su estilo más agresivo tratando de despojar de la máscara otro sillazo, un guacalazo lo que encontraba Hellboy en el camino en la arena, lo utilizaba para atormentar a este hombre el hombre de la profecía que ya estaba sangrando y tenía la máscara hecha a pedazos con este bombazo implacable y el charolazo lo tenía completamente noqueado así lo mandaban sobre la esquina, el tablazo a la espalda, y luego el impacto con esa señal, después partiendo la tabla en dos, el mortal hacia afuera del encordado, ya sangrando los dos gladiadores, a correr todos porque llegaban hasta el fondo de la arena, el doble lazo al cuello, luego levantaba Hellboy con ese impacto sobre la lona, con el suplex derribada, al estilo de los bomberos, el guacal a la cabeza, y además con esa tabla, con las sillas, ya lo tenían en la cobertura, vaya victoria que se llevó Thunderstorm en la Darksomanía. Llegamos al platillo super estelar, los Dark Zone Brothers aparecían débil y ex Devil y Sol para enfrentarse a Damian 666 y Halloween Jr. por aquí andaba también la calabaza asesina haciendo la presentación oficial de Damian y de Halloween Jr. el príncipe calabaza y así se estaba coordinando bastante bien con la bestia del apocalipsis para tratar de humillar en su casa a Sol y a ex Devil los Dark Son Brothers estaban en problemas, les llovía de todo en su propia casa. Y ahí los golpes y las patadas de Halloween Jr. después cómo impactaban a los dos al centro del encordado, tratando de regresar Sol con esas tijeras, las patadas también para Damián 666, el doble mortal... Que iban a conseguir los Darkson Brothers, los sillazos que conseguía Sol. Primero sobre Damián, después sobre Halloween Jr. El impacto a la esquina. Y luego con esa respuesta con las tijeras. La super patada para dejarlo contra la lona. Y luego de cuerda a cuerda. Como se lanzaba Ex Devil Jr. Pero se enfrentaba con un luchador con mayor peso. Como lo es Halloween Jr. Así, salían rebotados, pero tenían que poner la velocidad, el ingrediente que necesitan estos hombres. Doble ultramana. La cuenta llegó a los 3 segundos con esto Halloween Junior y Damián 666 se llevaron la victoria en la Darksomanía hola mi máscara sigue en juego y los esperamos en la segunda fase de la ruleta suicida de máscaras este domingo 30 de abril en punto de las 5 de la tarde arena 2 de junio Nezahualcóyotl. ahí nos vemos vamos máscara contra máscara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 Muchísimas gracias por habernos acompañado, nos despedimos Bernardo Guzmán y José Manuel Guillén, sigan al pendiente de todo lo que tenemos a través de Más Lucha, nos vemos este domingo en la Arena 2 de junio, 6 de la tarde, 30 de abril, en donde viviremos la segunda fase de la ruleta de máscaras, en donde tú decides su destino, visiten todas las redes sociales que tenemos a través de Más Lucha y los esperamos la próxima semana, porque recuerde que aquí, aquí está la lucha. Reina Dorada. Y Mr. Leo. Para invitarlos este 30 de abril a las 6 de la tarde, no se pueden perder este increíble evento de lucha libre donde vamos a festejar el Día del Niño y los niños van a entrar gratis. Y pues, obviamente, esta pareja va a dar la lucha de la noche. Así que no se lo pueden perder. Camaleón e India Siux no llegan ni a los talones. Así que nos vamos a ver las caras este domingo. La arena 2 de junio va a ser presente de esa gran lucha donde este dúo va a salir con la mano en mano. No se lo pueden perder. membresía de YouTube de Más Lucha. El procedimiento es muy sencillo. Ingresa a youtube.com y ve directo al canal de Más Lucha. Seguro ya estás suscrito. A continuación, ve al botón azul que dice unirse o join, si tu lenguaje predeterminado es el inglés. Te aparecerá una ventana flotante con nuestra membresía a la que hemos denominado Campeón Más Lucha. Da clic nuevamente en el botón azul. Y en unos segundos aparecerán los métodos de pago, que pueden ser con tarjeta de crédito, débito o Paypal. Ahora sí, sigue las instrucciones para completar tu compra. ¡Felicidades! Ya eres miembro de Más Lucha. Con esta membresía podrás disfrutar de muchos beneficios adicionales, entre ellos eventos exclusivos de las diferentes empresas o promotoras asociadas a Más Lucha. Disfruta de tu membresía, disfruta de más contenido, más llaves, más castigos, más luchadores. ¡Disfruta de Más Lucha! Jackson Este video Es para ustedes Sé muy bien Lo que estuvieron diciendo Así que por fin Nos vamos a ver las caras Arriba del cuadrilátero Espero que vengan preparados Porque ni siquiera Todos los padres nuestros Que ustedes recen Ni los santos Que pongan de cabeza Les van a ayudar para enfrentarse al culto este domingo 30 de abril en la arena 2 de junio por fin vamos a estar frente a frente elemental este mensaje va directo para ti dijiste que no sabías mi nombre pues voy a hacer que sueñes con él así que prepárate porque este domingo, 30 de abril, ustedes nos van a rendir culto al Gronda Triple X, pelear y el peor de los demonios, Kundra.